Cuando he llegado de mi país aquí he visto una diferencia notable en el agua porque el agua de mi país, de donde yo vengo, vengo de La Paz, de Bolivia, el agua es más natural que la de aquí. La diferencia es muy abismal. Según mi familia eh, dice que el agua no tiene tanta cal como aquí, ni, y bueno, ahí bebí y no sentía tanto el cloro en el agua de Grifo. De mi país el agua es natural, el agua no, no se trata tanto como aquí. De donde vengo, hay muchos lugares que igual aún, aún, no tienen este, aún no tienen abastecido esto. Cuando un día explotó la bomba de, del agua, o sea, del medidor, nos cortaron el agua. Ahí me di cuenta que el agua era demasiado indispensable para la vida. Yo pude estar en una comunidad por estudios que sí que si el agua no, no llegaba, pues ya había más problemas, ¿no?, como de salud. Lo que había era eh, como el cólera. No tendría que haber tanta diferencia en los países como hay ahora. Yo pienso que debería haber en todo el mundo agua y ayudarnos entre todos, ¿no? Por suerte no, no he vivido en una de esas situaciones de no tener agua. A veces gastamos mucho. Por ejemplo, eh, cuando las fuentes de, por la calle las dejan, no las apagan. Si estás gastando más agua del que necesitas, no nomás estás gastando al agua teva, estás gastando el agua de tom, porque es de todos, no es solo no tu. El ser humano en su peculiaridad es el, que, es el responsable de cuidar el agua, proteger el agua, y consumirla adecuadamente. Tenemos tantas facilidades hoy en día, es por eso que no sabemos valorar el agua. Ahora Mattei están lluítan para el tema del petróleo, pero el agua, cuando acabe qué? Es un derecho humano así como la vida, es el derecho humano para todos. Toda la vida es un derecho humano. Es la, la que os veo la para que es la que vuelan a amagar, ¿no? los políticos. De la, de la capitalización que no pasa re es partutom no no es partutom aquellos que tenían diners tenían agua yo pienso que todo el mundo debería tener agua a toda hora al capitalismo ha conseguido eso de que si no tienes diners lo demás no importa re y eso no es verdad es importante para la naturaleza y para los seres humanos desde el punto de vista humano el agua es eh... El elemento vital para el desarrollo de los pueblos. La primera necesidad que debería estar ahí siempre presente. Es muy importante para los seres, seres vivos, no solo para los seres humanos. Para mí el agua es vida. Vida. Vida.